Bueno, señores, desde el fin de semana para acá ha sido tendencia en las, en el mundo urbano y en las redes sociales, ¿verdad, Angel Lizardo? Entonces, el esto canta. de la Rosmaría. Interesante también. Esta novela nueva de la Rosmaría con su exnovio y DJ Sammy. Yo no sabía que Rosmaría y DJ, y DJ Sammy estaban en eso, estaban en amor. Bueno, está raro eso. El exnovio de Ros, la Rosmaría manifestó que la cantante debió de darle una explicación. Los rumores sobre la supuesta relación entre ella y DJ Sammy. Durante una entrevista con Santiago Matías en el programa Los Foques Radio Show, Frander Martínez subrayó que la situación del, del denominado sonido ha afectado hasta el entorno familiar. Resaltó que al inicio pensó que era una estrategia para llamar la atención, pero con el paso del tiempo cambió de percepción. Frander contó que la separación entre él y la artista. Fue fruto de una situación luego ¿no? de una llamada telefónica y que tienen alrededor de un mes que la relación finalizó. De su lado, la artista Rosmaría se accionó y aseguró que detrás de cámara la película era otra. También ella publicó una captura diciendo como que lo amaba, que lo quería y de todo. Ahí está la captura eh, publicada por los muchachos del Coro de la Maldad, eh, a los Fox y su grupo de gente. <ríe> Entonces, bueno. ahí vemos esta novela nueva entre la rosmaría y el exnovio que bueno él dice que se, se dejaron que se dejaron hace un mes, un mes y las fotos entre rosmaría y dj sammy de la propia cuenta de DJ y sammy la más vieja creo que fue una semana dos semanas claro. casi no pero mira, yo la vi enterita en la entrevista que le hizo a los foques a él se llama fran del Martínez mira uh -huh. qué pasa eh, sabemos muchas personas antes que sea la entrevista de su exnovio nos encontramos raro y realmente no le luce por decirlo coloquialmente este tipo de sonido a ella. Más con lo que está pasando con Yailin, con Jen, Anuel. Sí, y como sí. que ella nunca estuvo involucrada, que ella fue tan espontánea, que fue subiendo ching a ching, que por eso tampoco había dado los focos, foco, que a lo foco fue ya después por lo mismo. Entonces siento que el manejo que ella tenía antes no lo está teniendo. Y se le está viendo un cambio. Se ve que cuando ella inició, ella todavía no era la mayor de edad, no menor. Uh -huh. Pero se supone que si tú eres mayor de edad, tú creces con una madurez. Claro. Y tiene que haber un manejo. Sobre ello, también entiendo. Y yo estoy completamente, a pesar de que como ellos dicen, no se sabe lo que le traes de cámara la otra, decía ella. Pero mira, su exnovio se vio muy sincero. Toda la pregunta que le hacía a los foques llana él las respondía directamente. Entonces, una persona con la que tú compartes cuatro años de tu vida, decía cuatro años y de tu vida. Y casi tres viviendo juntos. Exactamente, ¿Oye? casi tres viviendo juntos. Entonces, tú lo dejas. Y, por, y oye, porque, y está bueno, o sea, en el sentido de que realmente el que debió de irse de la casa fue él, no ella, porque fue una llamada telefónica que estaban, que le invitan para un coro, entonces ella le dijo, yo lo voy a llevar eh, como novio al fin, que si tú estás con tu novio, mm -hmm. yo lo voy a llevar, entonces uno de los que estaban en la llamada, lo que Nino, era niño. dijo, ¿y para qué? ¿y para qué tú lo vas a traer? Entonces, no, no usted, y como, como con un terror, arro, y, ajá, y arrogante. Entonces, y, a mí y le digo sí, tú que el parque de que tú tienes que defender lo <risa> tuyo la y decirle si le no va, pues yo no voy lo y hablo y hablole mejor, tenle respeto y me quedo, no. Entonces ya se fue y después viene con su show que me voy de la casa. Eso a mí no está me. Muy madura, está, muy está muy madura, está muy madura. Yo analizando el chamaquito cuando vi la ¿Sí? entrevista, ¿Sí? La inmadura. Yo analizando mm. el chamaquito, cuando vi la entrevista, eh, a, que a propósito lo criticamos sin entender la historia, ahora que yo entendí la historia de ellos, eh, eh, ¿usted acuerdas cuando el anillo? Sí, sí, ahora sí. Ahora entendimos más. Yo analizando el chamaquito, el porque él, a los focos le preguntaba qué? ¿por qué tú la dejaste ahí y, y no hiciste muchas cosas? él se quedó tranquilo. Y yo analizándolo bien, yo creo que el chamaquito no le está cogiendo como el ego a ella, porque el chamaquito sabe que ella está pegada y quizá él, por no sentirse por debajo de ella... No la quiso como, como estás, estás jodiendo tanto, Dice, pues si tú te quieres ir vete tú me entiendes. Exacto. Eso fue lo que yo sentí del chamaquito, que él como que le dio su espacio. O sea, claro. él en ese caso fue inteligente. Aunque él no lo dijo en la entrevista de los foques, pero, pero en su palabra, una gente que analiza sabe que es lo que le está dejando como su espacio. Y como ella es famosa, para él no verse adelante de ella, porque como que tu mujer, ah, ok. Hay veces que tú le, le, le dejas su espacio a ver a, ver a dónde llegan, uh -huh. tú me entiendes, porque hay gente que a veces se le puede subir el ego, el afán y ese tipo de cosas. Es que se supo expresar porque yo decía, yo no la sí. quiero tirar al medio. Y él debería ser un ejemplo para todos esos artistas urbanos, esa gente que tiene su pareja urbana, que andan en el medio, que hacen y deshacen y hablan. Tú viste tú, tú, tú te casa, Ana Carolina, sí, y sí, hablan sí, sí. y acaban y vuelven como que no ha sí. pasado. Y él habló, sinceramente, se le vio que a los Fokers lo dijo. Y todos esos comentarios, que incluso la apoyaron en una canción que él sacó reciente también, porque se le ve la humildad Y a ella no se le vio Realmente ella, ella es una gran muchacha Una gran artista En los freestyles Como él decía Se le ve el talentazo que tiene sí, sí. Pero se está perdiendo el manejo La esencia con la que ella entró Se le está perdiendo demasiado Ay. Y yo voy de la mano Con que tú tienes que estar Con la persona que te apoyó Desde cero Y él estuvo con ella Desde cero Y lo que él hacía uh -huh. Entonces como yo lo que hice Me voy a hacer los cuartos cambió la gente lo cual to cambian a las personas bastante. Pero ella sí, para mí, debió darle una explicación, aunque sea, a él, para cerrar ese ciclo. En privado. Claro, para cerrar ese ciclo. Y no venir con cara bonita, estoy con DJ Sammy, dándome la real vida que tal vez tú no me pudiste dar. Y ahí que yo voy en contra, que las mujeres son malas. No piensan en los sentimientos que tiene ese muchacho. Ay. No piensan en el daño. Y como decía, mi familia, ¿qué va a pensar mi familia de ti? Que yo te mudé para mi casa. Que te mudé para mi casa, duramos ahora, tres ahora años juntos viendo. Famosa. Y ahora